Vamos a ver amigos plásticos, pues por ahí nos vemos lo que es este 17 de junio, por ahí lo que es en los 15 años de estrella, Nikira Méndez, por ahí lo que es en el elegido las albercas de Bustamante, Tamaulipas. A eso de las 12 del mediodía será por ahí la misa en la iglesia de la Santa Cruz. A eso de las 2 de la tarde por ahí será una rica comida de rancho, por ahí lo que es en la casa de la familia Méndez Contreras. Y por ahí estará amenizando el mariachi, mi ciudad y sus tequileras. <música> Y ya por la tarde, noche, por ahí están los típicos de Juan Torres en la música en el bailongo. Qué chula estrella, aquella que brilla anoche Me iluminaba como los rayos del sol Entre copas y botellas de lino. recordando cuando yo te conocí. Bueno, agradezco por ahí la invitación a la familia Méndez Contreras por llevar las cámaras, puertas y caballos. Allá andaremos grabando esta bonita fiesta de estrella este 17 de junio en el giro de las albercas de Bustamante, Tangolipas. Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanzan. y recuerden llevar su cubrebocas y su gel antibacterial.